Con la mano de en el piso y con la para la para arriba. Con la mano de el y con la pompín para arriba, ¿Y con la mano en